Resquicios de realidad, chatarra y resquemor, solo somos monigotes partes del entorno, como estanterías que tu unido de amor, pero todo llega, incluso el fin de la pasión tus cuentas las lleva un banquero masón y no, no vendrá a salvarte el puto Charles Bronson, el más real de los reality shows. Educar a tus críos o combatir un tumor entre la especulación y el abuso. Ética en desuso y leyes solo propicias para quien las impuso. Aquí la Susma tiene más vidas que Jason Borges en sus palcos con sonrisas órbitas y el pueblo aguantando con vales de descuento y mendigando, esperando a que vengan los ovnis. Sigue disfrutando de lo que te queda, apenas un par de colegas, tabaco suelto y algunas monedas, la vida se va y no vuelve, como tu juventud inverbe, como aquellas que elme como el ligue de verano que duró hasta que llegó septiembre, como Lenin, como Wilder, y en medio del fraude están mis hombres, fumando green caramel, del parque Alinev, la generación del estrés y las canas precoces del, ya te llamaremos con cara de póker, más que un curro lo que urge es un estímulo, la verdadera crisis está en el individuo, sido a dejarse llevar por la corriente. O asientes o te tacharán de izquierda radical y así va la brecha en el sistema, los patas que gobiernan, empresarios y jodiendas. En el barrio todos saben lo que cuesta. Terminar el día y llegar con las botas puestas. Trazando fronteras entre límites, dame el tiempo que me falta, vale más de lo que gano Pero el hombre es un ser cómodo y ser libre, implica coger lo que está al alcance de tus manos Estoy dando el primer golpe al bloque de mármol, no me peca su mecena a pedir cambios Cuando remate el gesto de Afrodita y vea resultados, observa la obra como un tiempo pasado No he llegado lejos porque estoy en ello, Alejandro Sanz sigue cantando desamor, yo no Dame el primer beso en todos los siguientes pesos. quítame la vida y luego dámela a tu antojo Escuché respuestas a preguntas vanas El árbol que besé florece mañana La vida es solo el tiempo que dibuja tu cara Y quieren inspirar profundo en esas vidas tan encorsetadas Recordar cuando teníamos 10 menos Estoy cogiendo kilos, deje el fútbol y la vida sana Si la frustra que llevo encima la cargó el diablo Me dijo light hay parquímetro en fin de semana Cuando evolución fue progreso Cuando información, conocimiento La ignorancia no se suple, se sufre El cariño no cura, alivia el exceso Broncas irresponsables, paredes traviesas Estoy aprendiendo aún, ese es mi logro Cuando todo lo que amas te convierta en presa Recuerda, debes pedir ayuda y no milagros